Thank <sharp inhale> you. Buscando fortuna, su manto de plata me cubre y me acuna para soñar, dotándome de alas para volar entre nubes blancas, expando mi mente sobre un mundo inerte, apartando sombras, doy luz a un presente para lograr. Sentir en mi alma la serenidad Y así ser más fuerte Frágil fui al nacer Comienza mi existencia acto sin comprender Ley de supervivencia Avance sin perecer Sanando interferencias Cambios que acontecer Al vivir experiencias Y son las que me hacen ver El cómo comprender el cómo resolver y ser en la vida Son las que me logran mantener Me pueden ver crecer en mi día a día Son las que veo un nuevo amanecer Mi piel resplandecer en esta mi vida Por las que mi ser siente placer Y el corazón es mi guía Que de la experiencia siempre hay que aprender. Y le apoyo a la luna buscando fortuna. sumando de plata me cubre mi cuna para soñar. Botándome de alas para volar. Entre nubes blancas expando mi mente sobre un mundo inerte. Apartando sombras, doy luz tan presente. En mi alma la serenidad Y así ser más fuerte Vivo estoy por haber Seguido así mis pasos Y lo me vio pender Rendido en mil ocasos Y lo cedió al perder Sentido entre mis brazos y el amanecer Uniendo aquí mis lados Giro de mi entender De lo que aquí vine a hacer No más que reconocer Aprender en la esfera ser lo que humilde entender, Vender la manera más entera, sin perder, de mi origen de hiper, el aquí permanecer, Eter me crecer las maneras, ofrecer al entorno mi querer, para así ver florecer mi diente más sincera. Y, y sigo y soñando y sé, y, y sigo y volando y, y, y sé.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 presente para lograr sentir en mi alma la serenidad y así ser más fuerte oh.